Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Cuando son las 22 con 21 minutos, día lunes ya 25 de mayo del año 2020, comenzamos una nueva edición de Ataque Directo Fútbol Femenino por la señal de Tu Zona X. En nuestro Facebook fanpage www.facebook.com para que ya nos pueda sintonizar en estos momentos y también nos puedes seguir en nuestras redes sociales, arroba tu zona X en Instagram y en Twitter y las redes sociales, por supuesto, de ataque directo en Instagram, arroba ataque directo radio, en nuestro Twitter, arroba guión bajo ataque directo y en nuestro Facebook fanpage, que también está la transmisión de forma simultánea, ataque directo FM femenino masculino. Antes de presentar a nuestra panelista y también a nuestra tremenda invitada del día de hoy, quiero señalar un par de cosas. Primero, primero que todo, quiero indicar que hoy día se hizo efectiva la renuncia de Sebastián Moreno, expresidente ya oficial de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, y... Hasta el día 31 de julio va a haber un interinato para definir quién sería el nuevo presidente del fútbol chileno, lo cual para nosotros que seguimos el fútbol femenino es un tema muy, pero muy importante a saber, porque con Sebastián Moreno se habían hecho cosas muy relevantes dentro del plano de la selección femenina, y también en el plano de la, de la rama femenina, ya sea en primera división, también en lo que es la sub-17, pero ahora tenemos que tener en claro quién va a ser el representante del fútbol chileno si va a tener la misma postura para con el fútbol femenino. Porque en estos últimos cinco o seis años se estaban haciendo cosas positivas para que nuestra rama siga creciendo, los clubes se sigan mostrando y la selección femenina tras el Mundial de Francia 2019 y la posible clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio, que por motivos lógicos se va a llevar a cabo el próximo año Estaban teniendo una alza muy, pero muy significativa. Han sido más de 12 años donde muchas jugadoras, muchos cuerpos técnicos, muchos comunicadores han trabajado para que esto crezca y no podemos perder la senda por la cual hemos eh, ligado este trabajo con mucho cariño para ustedes. Y por otro lado, queremos señalar una triste noticia. Víctima de un cáncer, a la edad de 63 años falleció el ex entrenador de la selección brasileña, Batao, y desafortunadamente su familia se encuentra muy, pero muy preocupada porque, por lo que ya sabemos, no le pueden dar una sepultura digna, pero diversas celebridades del fútbol, ya sea femenino o masculino, han manifestado su pesar en las redes sociales una gran pérdida para el fútbol brasileño, recordemos que él dirigió al Brasil campeón de la Copa América Femenina 2018 acá en Chile, también los Juegos Olímpicos Río 2016 y la Copa América que se obtuvo precisamente el año 2014. Así que quisimos colaborar con estos pequeños datos, tenemos que seguir informando todo lo que se viene con el fútbol femenino porque hay mucha información que vamos a estar compartiendo a través de las redes de ataque directo y también en nuestro programa. Ahora sí, me dejo de más bla bla. Vamos con nuestra panelista, con nuestra capitana y coordinadora del cuadro de Unión La Calera, Carlita Ravera. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buena noche a todos, acá estamos eh, bien, gracias a Dios, la salud excelente, eh, motivándonos a pesar de, de esta contingencia tan negativa, pero seguimos adelante y, y entusiasmada con, con los capítulos que se nos vienen, así que nada más seguir eh, difundiendo y motivándonos con el fútbol femenino y esperemos que, que tengamos respuestas frente a estas interrogantes que nos acaba de plantear Gonzalo, así que a seguirnos más trabajando en pro de las muchachas. Ya, eh, lo otro también que queremos indicar también que pueden escribir sus preguntas a nuestro Facebook Fan Page Ahí ya estamos con la transmisión para que ustedes puedan preguntarle Y también contar anécdotas respecto a nuestra invitada del día de hoy Ella comenzó, ella comenzó su carrera acá en Santiago Peluceando con sus amigos en la biografía que nos escribió en estos momentos eh, también empezó a practicar diversos deportes y se decidió por el fútbol. Practicó en la universidad, participó en el campeonato a Fútbol Femenino y actualmente lleva siete años radicada en la ciudad de Iquique, perteneciendo al cuadro profesional de la misma ciudad en el fútbol femenino y también es seleccionada nacional de fútbol playa. Saludamos en estos momentos a Geraldine Jerry Salazar Ataque Directo. Jerry, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, Jerry, bien. un placer tenerte acá con nosotros. Oye, un Gracias. alcance antes de continuar con la, la entrevista. ¿Tienes manos libres de casualidad, Jerry? Sí, un segundito. Sí, y les quiero recordar que todas las interrogantes que quieran hacerle a nuestra invitada Las pueden escribir en nuestro Facebook Fanpage Tu Zona X Ahí les vamos a estar leyendo todos los posteos Ya tenemos algunos acá que los vamos a compartir mientras tanto Tenemos a la profesora Paola Mendoza Entrenadora del cuadro de Unión la Calera Saludos a la jugadoraza que tienen de invitada de hoy Éxito Cami Caviedes Seca Gorda Tu fan número uno y sí. nuevamente escribe seca te amo, así que ahí ya la gente se está manifestando a través de las redes sociales Y ahora sí, Jerry, cuéntanos, ¿cómo surge, siendo tú una chica muy inquieta, amante de todos los deportes como tal Tu amor por el fútbol y tú dijeras, quiero ser futbolista profesional? Hola, buenas noches, ahora sí, ¿se escucha bien? Muy bien Sí, súper bien ya, perfecto. Oye, primero que todo, chiquillos, darle las gracias por esta invitación. Eh, estuvimos hablando un poquitito antes. Le, le reitero mi, eh, mi agrado ya, y el orgullo de poder hablar en nombre de mis compañeras y quiqueñas que no, a veces no somos tan consideradas ya para este tipo de, de masificación del fútbol femenino. Así que les reitero mi, mi agradecimiento. Eh, ¿Cómo surge todo? La verdad, yo... Eh, Partí desde chica en mi casa jugando eh, con pelota de tenis, de fútbol. Mi mamá era futbolista también, desde chiquitita me llegaba a jugar a la cancha. Mi abuelo también es futboli fue futbolista. Eh, así que a, a entre medio de, de los pasillos rompiendo vidrios y entre medio también del tenis. Yo me desarrollé como tenista hasta los 17 años, así que no pude formarme ni aprender mucho a jugar fútbol porque ver, siempre había una resi una, un, perdón, un riesgo de lesión. Yo no me podía lesionar jugando a la pelota porque yo estaba dedicada al 100% al tenis. Así que yo empecé de verdad a dedicarme al fútbol a los 17 años. Oye, lo otro que te llevó? Obviamente me imagino que todo lo que se estaba viviendo en esos momentos, el, el auge paulatino de la selección femenina... El surgimiento del campeonato femenino a nivel nacional por allá por el año 2008 Y por supuesto en, a nivel universitario Que ahí tú comentabas que ya empezaste tus pasos en el fútbol ya de forma seria Te empezaste a forjar este camino Así es, la verdad en ese tiempo eh, estaba el proceso de la sub-20 de Comerta Tejedor donde iba a ser el primer sub-20 que se realizó acá en Chile. Entonces eh, estaban, no sé, pues me acuerdo, la Marjorie Hernández. Eh, todas las chicas que ahora... la Mira, Parraguirre, arco, ¿Sí? que ni siquiera está. La Tiane eh, Que de hecho, la, la Tiene jugó y dejó afuera en ese, en ese campeonato a Parraguirre. Mira, eh, nada, pues, me, dije, dejo el tenis fue como una decisión súper rotunda, dejo el tenis, me dedico al fútbol y le dije a mi abuelo, mi abuelo conocía a Isabel Berríos, en la Universidad de Chile, me dice, vamos a probarte, vamos, vamos, yo te llevo. Y mi abuelo, fanático, fanático del fútbol, vamos, y ahí quedé, y ahí empecé. Y, y pucha, miraba con, con cierto recelo y envidia a la chica de la selección, pues no quiere estar ahí. Uno quiere estar ahí, y por elegir otro deporte, que, que no me quejo, o sea, fue un sueño hecho realidad. Eh, igual nomás uno dice, pucha, qué pena no haber estado. Entonces, no o sea, uno sé, ver esa foto donde sale la camiseta, la roja, es eh, emocionante. Que si bien no pudo ser de una forma, pudo ser de otra. Oye, ¿y en qué universidad estudiaste, Jenny? En un comienzo, y cuando conocí a Carlita, eh, estudiamos en la Universidad de UCI. Yo primero estudié una, una carrera técnica, solo relacionada con el deporte, que bien, si bien me, me ayudó bastante, eh, ahí nos conocimos, en Santiago. Y ahora, bueno, estudié en la Universidad de Santo Tomás, en la universidad que ahora también trabajo. Eh, fue maravilloso, me becaron gracias al deporte. Así que por eso puedo decir que el, el tenis me llevó muy lejos porque... Gracias a eso, al haber sido número uno de Chile y al haber estado en la Universidad de Chile, después jugando como futbolista pude tener una beca deportiva y desarrollarme como kinesióloga. Entonces, Iquique y la Universidad de Santo Tomás también me ha dado mucho. Sí. Antes ya de hablar de lleno de tu experiencia en Iquique y todo lo que has realizado a nivel profesional, cuéntanos un poco, ¿cómo surge esta ansia de participar en la DUPRI diciendo que estaba... Ya en esos años el fenómeno Bombalet en Gabriela Mistral Algunos entrenadores como Claudio Borgi Que estaba en las Américas dirigiendo en la rama masculina Y estaba muy pero muy Naciente La dupre femenino en esos años Siempre con las ganas de jugar fútbol Uno changa sí, el balón siempre. Busca la pelotita, claro Entonces apenas uno ve Que hay un taller deportivo Que de lo que uno le gusta uno se inscribe nomás fuera lejos, fuera cerca, esto quedaba pucha, en la Florida después oh, creo que sí. por parte de Canto, no sé, ¿te acordás Carlita era lejísimo? Sí, sí. Y, y a vos, pesar por todos lados. A pesar de eso logramos generar un, una unión super bella como equipo, e íbamos a todas partes juntas. No nos faltamos, no oh, perdíamos los jugaron juntas. Sí, fuimos compañeras, ahí sí, eh. nos escuchamos. <ríe> Mira tú, mira tú, qué buena. Oye, ¿cuánto tiempo estuvieron jugando juntas allá en la OSID? Fueron como dos años, ¿O ¿no? Creo. ¿Dos añitos, no? Dos añitos fueron, sí. Bueno, y ahí ustedes en la previa contaban que marcaron un hito dentro de la universidad y el fútbol femenino a nivel histórico. <risa> cuenta, Carlita, cuenta, cuenta. <risa> Algo así. Bueno, es que bueno igual la, la, la universidad estaba como creciendo en el ámbito deportivo y ahí su, se formó un, un buen grupo, en verdad. Eh, harto talento y, y todas con, con la pasión que describe Gerald. O sea, buscábamos la instancia, tuvimos la oportunidad de tener como, entre comillas, el taller deportivo de fútbol en la universidad y le sacamos todo el provecho. Y, y fue un lindo periodo. Aparte tuvimos también estuviste, o sea, estuvimos con Pascual de Gregorio, que fue nuestro DT, y él igual fue, claro, fue un exjugador, tenía harta experiencia, creo que también fue un factor importante para que nosotros hubiésemos logrado ese triunfo, porque a pesar de que habían como disparidades técnicas en el equipo, había mucha garra y lo pasábamos súper bien, así que fue un, una linda etapa que vivimos junto, junto a Yeri, eh, y, y ganando la copa para ascender, digamos, fuimos campeonas del de la B y luego ascendimos no. a, a, a de, ¿cómo se llama?, de categoría en el, en el Torneo Audubio. Así que fue una instancia bastante entretenida mientras estábamos eh, estudiando en la universidad. Eso, más bueno, y... Sí, sí, sí. Me acordé, me acordé, un partido que jugamos contra la mayor y me perdí un penal con el que hubiéramos pasado, no, mira, no, no me acordaba de eso. Sí, te vino, te vino un de en vivo y en directo. Oh, sí, buenos recuerdos, muy buenos tiempos, en la moto muertas de frío yendo a... a alto. Sí, porque ahí con, con Jerry, bueno, ahí me, me, me colaboró un par de ocasiones, porque yo era media juguito de pelota también en la universidad, pues entonces iba al yeah. fútbol, después iba al voleibol, y ahí la Jerry me, me apañaba en algunas oportunidades. Entonces yo jugaba al fútbol, el partido, y luego me tocaba el de voleibol. Entonces tenía que partir a, a la Florida a jugar voleibol. Entonces eran ah, momentos sí. locos, pero, pero bonito. Qué bueno. O sea, ahí fueron dos años de, de experiencia deportiva a nivel universitario. Y tú habías comentado que había estudiado una carrera técnica, después te dedicaste a la kinesiología cosa que ya vamos a hablar, pero ahora ya quiero entrar de lleno a deportes y quique. ¿Cómo pero se que... da la instancia para que Geraldine Yeri Salazar de Santiago se vaya a radicar en quique y hagas tu carrera precisamente en la capital de la región de Tarapacá? ¡Uh, esa es una larga historia! Pasa que <ríe> cuando yo me titulo ya yo como analista de sistema me metí a trabajar, ya. mi idea era juntar lucas, comprarme mi casa, yo con 21 años estaba bien joven, entonces eh, empecé a juntar plata para mi casita, hasta que ya colapsé y dije no, me quiero ir de viaje, junté toda la plata que, que había ahorrado y me fui de viaje a mochilear y cuando volví dije quiero ya no quiero vivir en Santiago, quiero un lugar donde tenga playa, quiero poder tener tiempo para, para vivir, para levantarme temprano, estar en la naturaleza. Eh, quería cambiar de aire, siempre había vivido en Capital y ya no quería más esa vida de tanta correría. Y, y en esa vuelta del viaje tuvimos que pasar sí o sí por Iquique, como acá tengo familia, tíos. Eh, nos quedamos acá unos días y, y surgió un proyecto de venir a hacer entrenamiento acá a la playa con mi primo que tiene una escuela de surf y así sin más llegamos en agosto y en noviembre nos venimos para acá. Ya no, me voy, me voy, Kike, me voy, me voy, vendo todo y me voy. <risa> Después de haber estado nueve meses afuera mochileando, mi mamá, pucha, igual no quería que me viniera. Yo creo que debe haber pensado que no iba a ser para siempre. Todavía me pide que vuelva y que regrese cada vez que nos vemos. Es que era el proceso que tú querías vivir. Pero, pucha, estoy acá más firme que nunca, echando full raíces. Eh, si bien soy una persona súper nómade, que no, no tengo muchas cosas que me aten, puedo agarrar mis zapatos de fútbol y, y llevármelo Más ahora que ya no necesito ni zapatos de fútbol en la arena. Uh -huh. Entonces... Eh, pero no, estoy súper super bien acogida acá, tengo un, un súper buen trabajo, eh, hago lo que me gusta, aparte yo hago bodyboard que es una disciplina del surf, entonces estar en contacto con la playa, tengo mi familia acá, entonces eh, no, por lo pronto no tengo planes de volver a Santiago lo siento mamita, te amo mucho <risa> me encontraste tu lugar yo creo, Yeri porque aparte espectacular vivir en, en, en ese fondo, la naturaleza, la playa, creo que es la energía que, que te caracteriza también, o sea, uno también en la vida va buscando dónde se siente mejor y, y así pudiste armar esta historia tan bonita que hoy no, que no, que hoy no estás contando. Además que sí, y que como, como les decía antes, me ha dado mucho, me dio mi carrera, me dio el fútbol, eh, porque yo me había dedicado ya a la parte como más universitaria del fútbol, una manera un poco más amateur, y acá gracias a Jorge López pude entrar ni siquiera a CDI porque CDI eh, solo este año y el año pasado pudimos jugar como CDI, pero antes estábamos como colegio deportivo uh -huh. representando a claro. la ciudad, así que no, yo tengo mucho que agradecerle a esta ciudad me ha dado ahora a, a, a mi familia entonces estoy, pucha bendecida acá, la verdad ¿Y qué te ha parecido el apoyo que ha dado la misma afición allá de Iquique para con el fútbol femenino? Porque me imagino que ha sido paulatino el crecimiento que han tenido ustedes. Mira, qué bello que lo comenté. La verdad yo tengo eh, en mi Instagram algunos hinchas que son súper eh, acérrimos hinchas de Iquique. Buena, flaca, que les vaya bacán aguante siempre, dale Iquique, vamos dragón. Entonces, eh, es bello, es bello es bello ver que cada vez va más gente al estadio, que a veces va por la calle y te dicen, oye, tú jugáis por Iquique, y tú que hay como blog porque nunca en la vida alguien te ha reconocido por jugar fútbol. Entonces, no es que se dé siempre, no me estoy haciendo la famosa. No, solamente está resaltando el cariño que te ha brindado a la gente Está bien claro. Está bien, es maravilloso Y es bello, es bello pues, Es súper lindo, imagínate yo No soy quiqueña, Pero sí me siento súper parte de pues, Siento que Quique como que se ha ganado Una parte súper importante de mi corazón Y defender los colores de Quique Pucha, yo lo hago con toda la pasión del mundo y Me siento súper identificada con los colores Y con, con la pasión de, del Iquiqueño, entonces eh, es un orgullo para mí, la verdad, ponerme la celeste, de verdad, es algo maravilloso. Oye, Yeri, eh, quería hacerte una consulta ahora que tú también tocaste un poquito el tema. Eh, antes ustedes eh, competían como colegio deportivo, Ajá, ¿verdad? Como CODE. Sí. Como code. ¿Cómo, ¿Cómo fue este traspaso o esta nueva alianza para que ustedes pudiesen representar en CIA Deportes Iquique? pasa que todos los jugadores, todo, perdón, todos los equipos que iban a jugar sudamericana eh, tenían que sí o sí tener un o perdón, que estaban en primera división tenían que tener también una rama femenina. Entonces Deporte de Hique, que no tenía una rama, ni siquiera no tenía una rama formativa de fútbol femenino, tampoco tenía un, un equipo que fuera amateur o un equipo. no tenía equipo. Y quien estaba representando a la ciudad, quien estaba representando a Iquique eh, en los torneos ANFP, estaba haciendo CODE. Entonces hicieron una fusión, en eh, la cual decidieron que toda la parte técnica, física, iba a ir por parte de CODE. Seguió Jorge López en el mando y después, por otra parte, iba a estar Deporte de Iquique, que iba a, a brindar todo lo que era... Eh, bueno, las lucas y las lucas también vienen por parte de la del NFP, de ahí distribuir para allá, para acá, brindar el espacio para entrenar, después Jorge López quedó al margen eh, y fueron avanzando distintos entrenadores y hasta, hasta llegar al actual al actual sistema que tenemos ahora, que pucha hay bastante burocracia por detrás, la verdad, bastante política yo intento involucrarme lo menos posible, Intento hacer mi trabajo nomás dentro de la cancha, correr y quitar balones y entregarse a, a mis compañeras para que hagamos goles. Y ya en el plano futbolístico, Jerry, ¿qué significa para ti en estos momentos ser la capitana del cuadro equiqueño? No, yo no soy la capitana. Ah, ya no eres, porque ahí estábamos viendo en las imágenes que tú salías con la, la cinta de capitana, por eso te hacía la consulta. Ah, no, yo fui capitana de nuestra selección de la universidad por cuatro años y pucha cuatro años que salimos campeona, maravilloso y de las de deporte y de la capitana es la pancha panchita Araya que ella es maravillosa juega un kilo eh, y pucha nada pues la, la adoro y la respeto mucho entre la cancha es una jugadora sí, sí, más, y gigante así que todo el apañe para ella y en base a eso, tú complementabas algunas cosas que era la característica que debiese tener la jugadora de deportes. y ¿Qué otras cosas tú complementarías a eso? Pucha, principalmente aguerrida, que la moja, que corre, que suda, se esfuerza, que no deja el partido perdido hasta el último minuto. Carlita. se nos pegó la imagen de la profe Carla, pero bueno, retomando la, lo escucha? que estabas comentando. Sí, ahí te escuchamos. Calita, por favor. Tranquila. Ya, ahora sí. No, no, más que nada eh, eh, destacar también, porque, bueno, Yeri ahí tuvo, estuvo cuatro años compitiendo también por la Universidad Santo Tomás y obtuvieron bastantes logros respecto a eso. Y ahí es donde eh, tú pusiste, pudiste hacer, eh, eh, ser capitana de ese equipo. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Tuvieron bastantes viajes? Cuéntanos un poquito. Sí, la Universidad Santo Tomás, como les mencionaba antes, me abrió las puertas en el ámbito deportivo y en el ámbito profesional. En lo deportivo, eh, en una primera instancia viajamos al campeonato nacional. De, bueno, no, Santo Tomás tiene 28 sedes súper grandes, entonces son hartos equipos y, y primer, primer campeonato que fuimos perdimos y después fuimos, fuimos campeonas por primera vez para Iquique. Y de ahí empezó una racha de ganar cuatro torneos ya seguidos, seguimos todavía eh, invistas. El año pasado no se pudo realizar por todo el estallido social y este año, pucha, vamos por las mismas con el tema del COVID. Así que, pero bueno, ya tenemos un, un equipo súper fuerte, la verdad tenemos hartas jugadoras importantes. Tenemos a Natacha que está por ahí en la foto de la selección que también pertenece al fútbol playa. Y un equipo en verdad súper fuerte para poder seguir ganando. Y en estos momentos también me encuentro trabajando con ellas. así que doble orgullo para mí seguir eh, ligada a la institución que, que me dio tanto. Buenísimo, buenísimo. Oye, sigue los posteos acá en estos momentos en el Facebook Live de Tu Zona X. Nos escribe David Leopoldo Soto Contreras. Saludos, atentos al programa, muy interesado como iquiqueño y apoyando con todo al fútbol femenino de la ciudad. También Buenísimo. nos escribe acá Raúl Ignacio Barra, que manda saludos a todo el staff de Ataque Directo. Y, por supuesto, tenemos posteos acá de Cristian Marcelo Salazar. Por fin Gracias. te veo. Saludos, Jerry, la mejor. Lindo, mi padre. Un saludo gigante a él, a mi hermanita, que debe estar, debe estar durmiendo y a la chanchita. Qué bueno. Así que sigan escribiendo a través de las redes sociales de Tu Zona X. Nosotros, por supuesto, vamos a estar llanos y vamos a leer... Todas las inquietudes y saludos que quieran enviar a nuestra invitada ¿Cuál es para ti, eh, en base a lo que hemos conversado al respecto El momento más significativo en tu carrera como futbolista de Deportes Iquique? Eh, pucha, hay dos eh, La primera cuando le ganamos a la Universidad de Chile Cuando la Marcia se trajo ese penal a último minuto y ganamos 3-2 oh, Fue una alegría inmensa inmensa, gigante y no, yo creo que me quedo con esa y en verdad fue como como code fue como code, debo decirlo eh, fue la más emocionante de todas oye, pero me imagino que ustedes jugaban contra todo pronóstico todos creían que la Universidad de Chile y le iba a ganar nadie pensaba Exacto. que ustedes iban a causar la sorpresa ni nosotras mismas yo creo, o sea entramos con toda la fe, con todo a dejar todo en la cancha al final cuando hay partidos que uno que uno dice es como David contra Goliat y lo único que uno puede hacer es dejarlo todo, y el partido al final lo gana el que tiene más ganas y en ese momento, ni ella lo veía, la, la chica estaban un poco desconcertada a lo mejor, como no se conoce tanto el fútbol del norte o del Sur, que es un poquito más lejos eh, Tampoco sabían a quién se iban a enfrentar Exactamente Entonces, A ciertas sorpresas Aprovecharon ahí, ahí ustedes tuvieron, claro, la ventaja Del desconocimiento Ahí entró a jugar también la parte psicológica Porque si tú entras al campo y no conoces Muy bien a tu rival Y chuta, y te meten un gol Claramente las chicas se, se desconcertaron Y no Me imagino toda la, toda la emoción que se vivió Ese día de ganar 3-2 ...a la Universidad de Chile. Jugando en Cabancha, en el este de Cabancha, pasto natural... ...al frente de la playa, en nuestra cancha con nuestra gente, ¿no? Fue hermoso, fue maravilloso. Buenísimo. Oye, tú comentabas también que... ...si bien la gente les ha manifestado cariño y apoyo... ...y en base a la dirigencia del club, ¿cómo han trabajado con ellos... ...para que la rama femenina siga creciendo? Eh, bueno, ahí la verdad, eh, el contacto directo que nosotros tenemos con la, con la dirigencia del club es con la señora Teresa, ya que yo jamás podría decir algo sobre ella, eh, nos mima, nos lleva, nos trae, se preocupa que comamos, que durmamos bien… Eh, con respecto al club en sí, eh, ahora existe un nuevo lugar de entrenamiento que es en Los Verdes, que es aproximadamente 40 kilómetros de acá, que la verdad no tiene luz. Entonces se nos hace complejo entrenar porque nosotras como mujeres no contamos con contratos, no contamos con, con un apoyo económico por parte del club. Por tanto, por tanto, perdón, tenemos que trabajar para poder subsistir. Entonces no podemos entrenar de día. Tenemos que entrenar de noche. Y ahí se nos hace un poco complejo poder buscar eh, un lugar donde entrenar. Eh, todavía hay falencias que, que cuesta, que, han, que ha costado cubrir. Y bueno, ahora con la pandemia más aún, eh, si bien los profes han estado súper encima para que podamos entrenar a través de Zoom, mandando eh, rutinas de entrenamiento. Eh, se ha hecho, se ha hecho un poco más complejo. Carlita. Claro, sí, eh, bueno, son, son las cosas que muchos equipos viven eh, esperemos que, que esas diferencias se vayan acortando, que, que es la idea eh, por eso es importante conversarlo, hablarlo, para que se sepan estas cosas claramente eh, hubo una mejora, porque hubo una alianza eh, del de, de Colegio Deportivo e con, con lo que tú comentas que, que se preocupan de ustedes, a través de la señora Teresa que tú bien la nombrabas pero también hay que ir mejorando eso, esos detalles que son bastante importantes, pero aún así lo, lo viene haciendo mucho mejor, entonces igual es, es importante destacar eso. Yo quería eh, también abordar un poquito el tema, ¿cómo, cómo fue o cómo ha sido también complementar eh, tu, tu carrera, eh, ya sabemos que tú eres kinesióloga, con, con respecto a todo lo que tiene que ver con tu entrenamiento, tu fútbol, cómo has podido tú complementar el trabajo con, con esto la verdad eh, escucha, es trabajar en lo que uno ama mi trabajo como kinesióloga va súper super al deporte entonces eh, puedo primero como deportista comprender mucho mejor cada proceso cada entrenamiento el por qué hago lo que hago por qué eh, cómo cuidarme también y después la parte ya más profesional, poder trabajar con, con deportistas todo el tiempo eh, se me hace súper entretenido, es un desafío, aparte, no sé, mis amigas del, del, del club, oye, Eri Pucha me torció el tobillo, oye, ya... Ven, te veo, eh, ¿qué te pasó? No, estoy apretada, ya, no sé, hagamos masaje, hagamos esto, hagamos esto, otro. Es muy bello también poder ayudar a tus compañeras, a tus amigas con tu, con tu trabajo. Eso es muy, muy muy gratificante, de verdad, me llena el corazón cuando es ayudar a los familia. Oye, y en base a lo que se está viviendo ahora, como tú comentabas que el trabajo ha sido a través de charlas, de Zoom... ¿Cómo han sido los entrenamientos? Eh, me imagino que han tenido alguna estructura en base a cada uno de ustedes eh, o han estado ahí coordinando cómo llevar a cabo los ejercicios, las tácticas, los trabajos en balón y también me imagino que nutrirse de cosas que ustedes no manejaban de antemano porque la gran mayoría de los equipos de fútbol femenino han trabajado ...con diferentes herramientas para mantener la comunicación... ...y también la convicción y motivación para volver tras esta pandemia? Sí, eh, pucha... Hay, ...hay sentimientos encontrados al respecto... ...yo a mi equipo de trabajo, directores técnicos... ...los que reitero, con quienes más... ...mantengo el contacto, les tengo un respeto gigante... ...como profesionales, no podría hablar mal de ellos para nada... Pero, pucha, vemos diferencias. Eh, apenas pasó, comenzó el tema de la cuarentena, al equipo masculino le llegan bicicletas estáticas, le llegan barras olímpicas con peso, le llegan eh, la, bandas elásticas, le llegan colchonetas, y a nosotras ni cómo estamos. Entonces, en esas cosas a veces uno dice, pucha, una bandita elástica nomás, me conformo igual nomás. Aunque no debería uno decir eso, pero... Claro. Ojalá hubiera un, un 5%, un 10% de lo que hay para el equipo masculino, para, para el femenino. Reitero, eh, yo adoro mi equipo, eh, no quiero para nada irme en contra del club donde yo juego y donde, donde yo soy hincha, pero ojalá estas condiciones para que el fútbol femenino siga creciendo y siga eh, tirando para arriba, como, como por fin, se, se la, con la importancia que se le está dando, también tenemos que, que ser conscientes en ese sentido, porque yo tampoco puedo callar eh, esta realidad, porque es una realidad. O sea, yo acá no estoy inventando nada y tengo que hablar también por mis compañeras. Mis compañeras, eh, estamos todas en la misma circunstancia. A pesar de eso, nuestro PF, Gonzalo Mofre, Pucha sigue mandándonos eh, rutinas. Estuvimos las primeras semanas conectándonos por Zoom. Pero también con la incertidumbre, eh, se hace un poquito más complejo trabajar. Eh, entonces, ha sido, ha sido bastante disparejo y bastante como difícil el trabajo. No... No se ha dado lo que lo que tú comentabas, que por ejemplo en otros equipos de lecturas de juego, de táctica, eso en verdad no lo hemos tenido. Wow, igual es bastante honesto de tu parte lo que tú dices, obviamente no te pregunto con el afán de polemizar, sino que para saber la realidad que están viviendo ustedes y Carla, lo debo decir, me es preocupante porque estas cosas tenemos que manifestarlas, tenemos que darlas a conocer porque la idea es que todo esto se cohesione para que todos cre crezcamos. Claramente que sí. Bueno, a mí me parece, creo que todos vamos a estar de acuerdo en eso. Escucha, eh, lamentable. O sea, en nuestro caso es similar. Gracias a Dios hemos tenido una coherencia con el cuerpo técnico y hemos podido brindarle eh, esas charlas o distintos temas que hemos organizado, pero... Es lamentable dejar a las muchachas en este, en este momento a lo mejor tan a la deriva y sin ni siquiera preguntar cómo, cómo han estado. Yo creo que hay que eh, seguir trabajando. Eh, yo creo que el camino, de hecho lo, lo he venido pensando hartas semanas, creo que tenemos que hacer a lo mejor un poco más de presión. Creo que las chicas Tanjus también están siendo invitadas a una sesión de, de Senado donde esta, esta, estas cosas se, se van a mostrar Porque tengo entendido que todas las capitanas eh, Están en un grupo de primera y segunda división En donde las chicas de Anju Vuelvo a reiterar, están haciendo como un catastro y, y, y la idea de ellas es mostrar esto Ya a nivel eh, Estado, claramente pero, pero siento también que faltan otras cositas Que, que, que, que, que ahondar o, o organizar para que la presión sea fuerte, que, que genere un impacto real porque entramos siempre en la misma discusión, que finalmente si al equipo no, no hay nadie que lo presione o no pierde nada, eh, es, es muy difícil que, que por, por su buena intención se genere, como lo explicaba que se ayer en el comienzo, que, que fue porque con Mebol o porque como tenían como Internacional tenían que tener la rama, entonces ya empezamos como no queríamos empezar. Al menos están, están eh, hicieron la cohesión, pero hay harto que trabajar. Y me parece súper lamentable, y vuelvo a reiterar los llamados que, que hacemos siempre en nuestros capítulos, que, que tenemos que generar nuevas voluntades y, y estrategias para, para lograr nuestro objetivo. Porque tampoco podemos eh, tener un mal manejo, tenemos que ser super, sumamente también inteligentes en esto, tener paciencia también, pero no dejarnos estar y esperar que otras personas hagan lo que yo o que que nosotros podamos aportar para que esto mejore. Sí, yo quería decir algo al respecto y con el afán de aportar. Para la gente de ANJU, si tienen la chance de ver nuestro programa, ellos saben el trabajo que nosotros realizamos, que abarcamos el fútbol femenino desde Arica hasta Tierra del Fuego, conociendo distintas realidades... Escríbanos, nosotros también queremos colaborar También queremos dar a conocer Diversas realidades Con el afán de construir, como bien señalaba Carla, y me parece fantástico Lo que se quiere Llegar a hacer con el Senado Y que las capitanas de ambas Divisiones quieran Formular su Preocupación al respecto para que Las muchachas puedan tener Los implementos, las herramientas para poder Trabajar profesionalmente y en ese caso, Jerry, ustedes como futbolistas se han contactado con ANJUF, ¿han tenido alguna respuesta sobre la situación que han tenido que vivir? La verdad es que ANJUF eh, ha realizado perdón, eh, reuniones, como bien decían, y siempre hemos sido consideradas. Han viajado nuestras capitanas, las que hayan estado en, en, en primera ocasión Jenny, después viajó Eve, después viajó La Pancha, así que por lo menos las chicas han tenido la capacidad de escuchar nuestras realidades y, y darse cuenta que son súper disparos, o sea, ellas estaban haciendo, como bien decía Carla, un catastro, y se dieron cuenta de que lo que, ellas, lo que ellas estaban pidiendo para nosotras era así como, no sé, una maravilla, Cosas que para nosotras nunca, no sé, pues están como en el top de nuestra lista, nosotros necesitamos cosas más básicas, partamos por cancha. Cancha con luz. Claro, para que puedan entrenar la mayor comodidad posible para todas. Claro. Pero sí, la otro? chica, sí, sí, siempre pasaje, pasaje de vuelta. Eh, hay que felicitar y sacarse el sombrero por el trabajo que ellas han hecho por el fútbol femenino. Sí, por supuesto, si eso no nos quepa duda, y lo sabemos con Carla claramente, el tremendo trabajo que ha hecho Anjuf y también Kofuf, que también ha ido apoyando a todos los clubes y también conociendo las distintas realidades que viven cada uno de ellos. Acá tenemos un posteo en nuestro Facebook Live Streaming de José Antonio que dice lo siguiente, la NFP tiene que promover al menos, al menos los campeonatos Primera División y Primera B con estrictas medidas en el protocolo sanitario de COVID-19 y el fútbol femenino no debe seguir estando anexado como rama del fútbol joven. En lo personal estoy totalmente de acuerdo con el auditor, pero vuelvo a reiterar, todo esto depende de quién llegue a la NFP el 31 de julio del presente año. Y eso falta poco, pero igual... Yo creo que son ustedes y también las mismas ramas juveniles los que quieren seguir creciendo y no perder ese mismo ascenso meteórico que ha ido teniendo el fútbol femenino como tal. Exacto, va a depender mucho de quién tome el mando de la NFP y, y eso es lo que comenta nuestro auditor de separar, porque está como unido, fútbol joven y fútbol femenino, se viene preguntando y exigiendo en reuniones y preguntando una y otra vez hace mucho tiempo. Pero no, no hay esa diferencia. Se sigue viendo como una parte más y no se ve como, como el fútbol masculino que tiene eh, esa, esa autonomía, etc. Entonces, ya si se ve así, claramente eh, el, el tiempo que se le va a dar para reunirnos y mejorar el fútbol femenino va a ser ínfimo. Eh, y miles de otras cosas van a ser menos tomadas en cuenta porque pasa también y lamentablemente eh, en el fútbol en general que, que todos los equipos o las federaciones se centran demasiado en los primeros equipos demasiado en su primer equipo y no, no están focalizándose en su formación, en su cantera entonces ahí también hay una falencia de cómo, cómo se está organizando nuestro propio fútbol, para que tengamos recambio, para que a lo mejor nuestro fútbol sea mucho más vistoso de lo que puede ser en estos momentos, etc. Así que ahí hay que, hay que seguir ahondando y esperar nada más que, que la persona que tome ese rol, ese rol desafiante, pueda trabajar para todo nuestro fútbol, que es lo que todos queremos. ¿Por qué te hago la pregunta en este caso, Jerry? Porque el día sábado salió un reportaje en un canal de televisión abierta en donde se hablaba que lo más probable que el fútbol femenino por esta temporada al menos se iba a suspender. Y queríamos saber en qué realidad ustedes se encontraban al respecto porque, y también nosotros como medios tenemos que hacernos el mea culpa. Tenemos el mal hábito de, de informar lo que es más central porque... Hay que decirlo, es lo que a nosotros en cierto modo igual tenemos la comodidad, la cercanía, todo, pero también tenemos que conocer la realidad que viven ustedes, en este caso en la zona norte, que tú comentas y no lo sabíamos y es bastante preocupante para con ustedes como profesionales, porque la idea es que ustedes ya cuando esto se normalice retomen su trabajo, las pretemporadas y también ese ritmo ascendente que estaban teniendo como equipo. Ay, sí, la verdad hay que ver qué viene. Esto, esta pandemia nos ha tomado a todos en muchos aspectos, eh, en aspectos psicológicos, profesional. Espero que todas mis compañeras pucha, no todas tampoco son de, de un eh, de una calidad económica, no sé, pues muy, muy grande. Entonces, espero que no la estén pasando mal en ese sentido también, porque a ninguna le falte porque lamentablemente las garantías no están. Eh, en la región ya son más de 1.400 contagiados, así que estamos en cuarentena, cuarentena obligada, así que la única manera es prepararnos en la casa, mantenernos listas para una vuelta que no se sabe de qué manera va a ser, si es que va a ser para este año, si es que no. Todo, como dicen ustedes, está, está ahí. En el, en el limbo, que sí que no no queda nada más Efe. que preparar efectivamente efectivamente, vamos a cambiar de tema, porque con Geraldine, Jerry Salazar tenemos muchas historias al respecto y en base a aquello, tenemos un poteo acá de nuestro auditor Francisco Galleguillos ¿cómo hace falta un campeonato ANFP de fútbol playa a nivel nacional entre norte, litoral y sur? y así tomar uh. en serio todo esto y tener a las mejores jugadoras de fútbol playa ojo sin jugadoras NFP, yo siempre voy a avalar el tener un universo más amplio de jugadoras. Esa es una apreciación que nos entrega nuestro auditor y a esto queríamos pasar porque tú tienes también tu currículum dentro de las seleccionadas de fútbol playa nacional. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la experiencia para ti en ese sentido? La verdad es que el fútbol playa para nosotras ha sido súper nuevo, súper nuevo. Comenzamos en marzo del año pasado se hizo una invitación general a, a todas las chicas que quisieran pertenecer de un proceso de preselección para poder enseñar y formar jugadoras que porque saber este deporte no sé es como el, el voleibol de indoor y el voleibol eh, de playa es completamente sí. distinto se si uno en el fútbol lo que quiere es llevar la pelotita al piso, acá lo que uno busca es completamente lo contrario, o sea, buscamos todo el tiempo el juego aéreo, eh, porque el balón va cayendo de hoyito en hoyito en la arena, es súper impredecible, no sabes para dónde va, entonces es un deporte nuevo, donde tienes que aprender nuevas técnicas. Acá se juega descalzo, se juega con un balón, es un poquitito más blandito porque las, los pies duelen en un comienzo, te duele el muslo porque tienes que utilizarlo mucho cansa, los tiempos son distintos, las reglas son distintas, entonces acá, como bien dice el auditor, hace falta definitivamente eh, una, una liga para poder desarrollar el deporte, qué es lo bueno, que ya se dio el puntapié inicial, eh, que ya comenzamos, eh, el deporte eh, se encuentra en Iquique en este momento porque el cuerpo técnico, que son unos cracks, unos cracks, tenemos un cuerpo técnico que yo los miro y digo, no, son muy buenos. Son muy buenos, Eduardo, bueno, está Eduardo Medalla, eh, el profe Argote, que cuando viajamos los todos los miraban. ¿Cómo están? Así como estrellas. Son, <risa> ¿no? De verdad, de verdad. Eh, entonces, como ellos son iquiqueños, eh, eh, se decidió erradicar el fútbol play acá, pero por lo que por lo que comentaba el Manda Más ahí del fútbol playa, que también es el Manda Más del, del fútbol del futsal. Perdón, futsal. Uh -huh. y se, está, se están pensando y se están creando nuevas ideas, proyectos para llevar el fútbol playa a, y darle finalmente esa importancia para llevarlo a, a otras ciudades, para llevarlo a La Serena, para llevarlo eh, a Arica, Antofagasta, y ciudades donde también se pueda ir desarrollando ligas formativas y ligas de competición, y de ahí poder, como bien dice el auditor, crear una una selección que sea exclusiva de playa. Es un deporte completamente distinto, de verdad que y, y es muy divertido, pero es bien difícil también, es muy técnico. Y muy físico. Claro, requiere especialización, así también como lo que pasa con futsal. Futsal generalmente cuando se generó o el tema de, de la selección o los equipos que forman eh, eh, futsal, generalmente todas, todas juegan fútbol. Y, y lo ideal en, en estas nuevas como ramas ligadas al fútbol es que, que haya una especialización para lograr esa formación, desarrollo y, y, y, y potencialidad para el equipo en sí porque si se va a generar una, una competencia más, más eh, difícil para las muchachas que puedan entrar en la selección, etcétera. Sí, la verdad que sí. Eh, se juega, no sé, un campeonato de fútbol playa con chicas que nunca han jugado fútbol playa y es difícil porque eh, pega mucho, se va mucho al roce, eh, es muy desordenado, como cuando uno juega la pelota en el colegio y querés dar un pase, pero todos los niños te la van a quitar, y es un desorden y un caos, esto es como algo así, entonces es necesario que se aprenda a, a jugar el deporte en sí, son cuatro en cancha, y hay distintos sistemas de juego, no, de verdad, es, es un mundo, un mundo aparte, y es maravilloso, yo llevo aproximadamente un año ya en esto, y me he encantado de una manera gigante, gigante, y hay mucho potencial, acá en Iquique que encima estamos llenos de playa, entonces hay harto donde poder practicarlo. Efectivamente, como tú comentas, año 2019, viajan a Paraguay, representan al país, son la primera selección de fútbol playa, ¿y cómo fue esa experiencia? Pucha, yo venía de un proceso bien difícil personalmente, eh, y de mucho estrés, había estado con mucho trabajo, entonces... Y una lesión, una lesión que venía arrastrando desde el fútbol... Eh, por CDI, me había lesionado el tobillo, entonces había estado bien parada... Y no pude meterme muy de lleno a los entrenamientos. Entonces, los profes tienen una mentalidad... Si tú no entrenas, por mucho que sea bueno o malo, ¿eh? Neymar, Robiño, No jugáis nomás, entonces... Eh, Tuve que jugármela al máximo el último tiempo que pude ir, y, y para la nómina, pucha, cómo olvidarlo, po? las nombraron a todas, po. éramos diez y yo fui la décima, y me sudaban ¡Ah! las manos, me ¡Oh! <risa>, nerviosa, me Y pues la verdad fue una de las cosas más emocionantes que me han pasado como deportista, la verdad, eh, el vestir la camiseta de Chile siempre había sido un sueño como tenista, no lo pude realizar, fue súper triste eso para mí porque fue un sueño que seguí por muchos años, por más de 10 años, después, pucha, vestir la roja, dije ya, en el fútbol sí que se va a dar, tampoco se pudo y ya a los 28 años que te seleccionen para la primera selección de fútbol playa, no, un orgullo gigante, gigante, eh, nunca lo voy a olvidar, después llegar allá a Paraguay y, y toparte con chicas que ya tienen mucho más rodaje en esto, si bien en Brasil se practica mucho, ellas también habían tenido hace muy poco la primera experiencia como la primera selección de fútbol playa de Brasil, entonces para algunas chicas también era la primera vez que iban, ellas se lo tomaron súper en serio, si bien nosotras no pudimos ganar ningún partido, siendo un equipo que, como les decía, veníamos formándonos hace seis siete ocho meses recién en el deporte versus eh, equipos que tenían un dominio muchísimo mayor que el nuestro. El único equipo que podríamos haber ganado era Argentina, que era un poquito más asequible, pero si, aún así las chicas eh, jugaban un kilo. Nosotras fuimos el, el equipo eh, como el más débil, tal vez, pero no por, no por eso nos dejábamos la vida en la cancha. Fue maravilloso, lo recuerdo con, con mucho amor, con mucho, con mucho cariño y muy agradecida de haber vivido esa oportunidad. Y lo único que espero es que se repita, que termine esto, volver a entrenar, volver a tirar chilena, a terminar con bigote de, de arena. <risa> ¿Tú cuántos años tienes, Jerry? Yo tengo 29, voy para los 30 Una hora todavía. Una lora todavía. Ay, ma, y aparte claro. que estás en el proceso de claro, te queda bastante todavía y creo que en ese sentido puedes aportar mucho más para el fútbol playa y sacar más lecciones al respecto porque como tú comentas tú ya prácticamente ves muy difícil ir a la selección dentro del fútbol profesional pero en el fútbol playa estás haciendo ya un camino que puede servir como ejemplo para las futuras generaciones ojalá que así sea la verdad entrenamos harto la capitana del equipo es un pitbull, Yo la llamo Ebe, seis y media de la mañana vamos a la playa, la Eve llega con cafecito, con agüita y sacamos los conos, la pelota y las dos solas entrenando, eh, levanta la pelota, pase eh, cuchara, pase aquí, pase allá, pecho, mulo y dale que entrenamos, entrenamos, entrenamos, porque queremos, ya no queremos ser el equipo más débil. Ya queremos ser un equipo que proponga, un equipo que, que entienda el juego, que pueda comprender los distintos tipos de ataques, distintos tipos de defensa, que podamos ter, aguantar físicamente el partido entero. Para allá vamos, o sea, esa es la mentalidad por lo menos de nosotros, de todas las chicas que están en el equipo y del cuerpo técnico. Buenísimo. Vamos a hacer una pequeña pausa en estos momentos porque vamos a saludar a nuestros auspiciadores que hacen posible que Ataque Directo salga por la señal de tu zona X partiendo con nuestros amigos de Newbleprint. Print, donde tú puedes encontrar las mejores tacitas, llaveros, eh, también cualquier tipo de... De... De ...elemento que sea significativo para el fútbol como relojes, puzzles ...y ojo que ya se viene el Día del Padre y ya nuestros amigos de New Le Print ...en sus redes sociales ya tienen algunas ideas para que ustedes se vayan haciendo... Eh, ...esa idea, valga la redundancia, para sorprender a sus padres futboleros. También hay un sorteo que están realizando en sus redes sociales... ...arroba New Le Print, que tienen que compartir en la historia... El último partido que fuiste a ver. Y ahí tú tienes que desafiar a alguno de tus amigos, etiquetando, por, por supuesto, a el Instagram de Nuble Print. Para más información, visítalos en su Instagram, lo vuelvo a reiterar, arroba Print, Y el WhatsApp, más 569 6692 7829 Y en lo personal, aprovecho de darles las gracias a Nuble Print, tremendo lo que le hicieron a mi padre que tuvo de cumpleaños la semana pasada todo un set de la Universidad de Chile del ballet azul así que mi viejo quedó maravillado con el tremendo trabajo que hicieron los muchachos de Newble Print también queremos saludar a nuestros amigos de Estilista Turco que tienen mira y este dato te lo quiero entregar a ti Jerry porque Estilista Turco son de allá son de precisamente de Iquique buenísimo así que me comprometo, y lo digo al aire, le voy a escribir a barán que es el encargado de, de Estilista Turco... ...para cuando ya termine todo esto, te paga una atención, ¿te parece? Yo me comprometo uh, acá en vivo y en directo, y lo hago, la Carla sabe que... Sí, <risa> lo hago. Gracias. Así que hay un regalito que le vamos a hacer a, a, a Yeri, y barán no va a tener ningún problema al respecto. De hecho, conversé con ellos, con la gente de Estilista Turco, dentro del fin de semana... Y cuando ya termine todo esto Dijeron que querían estar Acá con nosotros en el programa La pareja de Barán, Que es el dueño de esta, de esta Pyme que está dedicada al arte Estético, es cantante, va a participar Junto con Loret en Lola Lollapalooza Cuando ya todo esto vuelva a, a la normalidad Y eh, vamos a tener Conversaciones internas también Con algunos proyectos que se vienen en mano Que ya vamos a estar avisando Cuando ya están concretados Estilito profesional turco, más de 15 años de experiencia. Para más información, visítelos en su Instagram, arroba eduardo-coafor. Y se pueden contactar al WhatsApp más 569-576-58109. Para que tomes nota, mi estimada Jerry y toda la gente de Deportes y Femenino, ellos quedan ubicados en Salvador Allende, 3158, entre Playa Blanca y Los Molles, mirando al mar. Así que esa es la información que podemos entregar al respecto de Estilista Turco. Y ahí podemos ver en las imágenes de X, gentileza de DJ Fakir, los tremendos trabajos que realizan nuestros amigos, así que, que visiten a Estilista Turco y agradecemos el apoyo que brindan, por supuesto, al fútbol femenino, así que yo me comprometo, lo vuelvo a reestrar, y ahí vamos a conversar para que le hagan un regalito a nuestra invitada del día de hoy. ¿Te parece, Yeri? Muchas gracias, muchas gracias, agradece. Para las puntas oh. quemadas por el sol de la playa. <risa> así que vamos a conversar vamos a conversar y vamos a entregar el contacto a la interna me, yo me comprometo en eso y no hay ningún problema mira, cosas de la vida seguimos saludando a nuestros amigos de Deportes Coru, Deportes Coru, la mejor indumentaria deportiva venta y confección de indumentaria deportiva equipos, buzos, primera capa, petos morrales y gorros Contacto al WhatsApp más 569-9927-9083. Visítalos en su Instagram, arroba Deportes Corur. Y recordamos que Indumentaria Deportiva Corur es la indumentaria oficial del cuadro de Unión La Calera Femenina. Así que apenas ya pase todo esto... Sí, efectivamente, así que a ver a sí. pase todo esto Ya sí, vamos sí. a estar mostrando la primicia de cómo quedaría eh, la indumentaria de Unión La Calera Con sus auspiciadores, en donde por supuesto Ataque Directo y Tu Zona X van a estar en la camiseta Así que estamos esperando con ansia eso, no podemos decir nada Solamente Carla Ravera y la profe Pau saben, el resto no podemos sí, ya, tengo, ya tengo el avance, pero ahí va a quedar, ¿no? vamos a tener la sorpresa, sí. vamos a tener la primicia acá en el programa no podemos decir nada por ahora, pero estamos muy agradecidos porque Deportes Coru se la está jugando por el fútbol amateur y también por el fútbol femenino. Y eso nos pone contentos como programa también y como radioemisora. También queremos saludar a nuestros amigos de Aqua Antu, la mejor agua purificada de la región metropolitana. La puedes encontrar con ellos en su Instagram, acua.antu. Despacho gratis por todo Santiago. Recargas: 3 mil pesos. Cuatro recargas en adelante: 2.500 pesos. Haz tus pedidos al WhatsApp más 569 67 para que puedas tener la mejor agua purificada de nuestra región metropolitana. Y para todos aquellos que gustan del de café, el cacao y todo tipo de chocolate, pueden visitar Bazar Cafetero. Ellos se encuentran en su tienda online www.bazarcafetero.com o en su Instagram arroba y se pueden contactar también al WhatsApp más 569-795-54102 para que se puedan interiorizar con más información al respecto. Y también ahí tener ideas para regalar a sus padres, ya que pronto se viene el Día del Padre. Y me imagino que a muchos padres, valga la redundancia, les encanta el café y viendo fútbol. Así que qué mejor para compartir eh, con tu papá lo que es el fútbol y un buen eh, una buena taza de café Gentileza de Bazar Cafetero También para aquellos que, que Necesitan Indumentaria deportiva a Aquellos equipos de fútbol femenino que quieren comprar Implementos para que sus muchachas puedan eh, Entrenar y mejorar cada día Visiten a nuestros amigos de Planeta 7 Planeta 7, administración y gestión deportiva Venta de indumentaria deportiva en su página web www.planeta7 Con el número Planeta7.cl y para más información también en su Instagram, Planeta7, bajo spa y también es colaborador oficial del cuadro de Unión La Calera. Así que muy, pero muy agradecidos del apoyo que nos brindan nuestros amigos de Planeta 7. Ahí ustedes pueden comprar balones, pesas, mancuernas. También aquellos que gustan de, del patinaje pueden comprar algunos patines para que puedan ya volviendo a la normalidad practicar con sus amigos. Y finalmente saludamos a nuestros amigos de Foodshop, la mejor tienda eh, online de ventas de camisetas. Ahí tú puedes encontrar las de tu equipo predilecto, ya sea de fútbol masculino, selecciones, fútbol femenino. Los puedes encontrar en arroba foodshop.scl y en Facebook también arroba foodshop.cl y ellos tienen un concurso en estos momentos que tú puedes compartir una... Una foto que tienen en su Instagram. Y el concurso consiste en lo siguiente. Deben seguir por supuesto el Instagram que les acabo de indicar. Invitar a dos amigos futboleros a participar. Y compartir esta publicación en tu historia. Que está apareciendo en estos momentos en pantalla. El perfil debe ser público. De lo contrario no podemos ver la publicación. Y este sorteo se va a realizar el día 5 de junio. O sea la próxima semana a las 21 horas en su Instagram. Así que ahí vamos a estar informando... Ya cuando tengamos el programa ¿Quién es el ganador? Para que se contacte con la gente de Foodshop Y puedan elegir la camiseta que ellos quieran Y mi estimada Carlita Ravera, por favor ¿Qué pasa con el cuadro de Unión La Calera? Y la rifa que, por supuesto Están haciendo para una de sus muchachas Sí, bueno, con la rifa hemos avanzado a poquitito estos días eh, Estuvimos eh, vendiendo hartos números Pero ha bajado un poquito la, la tensión Así que es importante volver a recordar porque la idea es tirar la rifa el 9 de junio, cuando invitemos a Valentina Romero al programa y así aprovechamos de, de entregar los premios y conversar claramente con ella. Eh, para los que no han podido ver los capítulos anteriores eh, y entiendan el motivo de esta rifa, es que nuestra jugadora se fue a un accidente eh, automovilístico, en donde ella tuvo doble fractura, gracias a Dios ya fue operada, está de a poquito eh, realizando re, re, reintegro deportivo, eh, pero claramente se viene para largo, entonces nos organizamos como equipo y realizamos esta rifa que gracias a Dios nos ha ido súper bien eh, y hemos tenido harto, hartos premios nuevos, harta, harta ayuda en ese sentido de, de varias gente, así que vamos a recordar los premios que tenemos. Eh, uno de los premios es esta camiseta que yo tengo acá ya en mi poder, que ya llegó. Esta camiseta de Unir la Calera va a estar autografiada por el equipo, ya, Buenísimo. así que por todo nuestro equipo, las muchachas. El segundo premio va a ser un horno microondas. Vamos a tener eh, también eh, un par de guantes Wemul, un balón de fútbol, además de cinco clases de la PF Fernando Paso. Y también una camiseta a elección por parte de Foodshop, que ellos también no, nos quisieron colaborar con esta rifa. Si tú quieres comprar números, debes realizar eh, tu aporte a la siguiente cuenta RUT, que es el 17-230-388-9. Vuelvo a repetir, 17-230-388-9, a nombre de Camila Vargas, que es nuestra capitana, ella está... Eh, haciendo la recolección de los fondos Y el valor del número es de mil pesos ¿ya? Así que cualquier cosa Ustedes pueden también llamar al número Que sale ahí en la imagen Y van preguntando por cuál número desean Así que Aquí devuelvo vuelvo a reiterar Aquí tenemos la camiseta que va a ser uno de los premios Así que a motivarse eh, Sabemos que estamos en un momento complicado Pero nuestra jugadora lo va a necesitar Y lo va, lo va a agradecer también muchísimo. Efectivamente, ahí está apareciendo en pantalla los datos de la rifa que estamos realizando para esta jugadora de Unión La Calera, que la vamos a tener de invitada, como ya señalaba Carla, el día 9 de junio. Así que ahí se pueden interiorizar con más detalle, ahí están los datos de la cuenta a la cual pueden depositar, que es de la capitana del cuadro de Unión La Calera, y lo otro también es que... Eh, para más detalle también visiten las redes sociales del club para que se puedan informar con más detalle al respecto. Entonces sería entonces el día martes 9 de junio cuando ya haríamos la rifa con nuestra jugadora del cuadro de Unión en La Calera. ¿O no, Calidad? Claro, va a ser el 9 de junio. Eh, reitero, nosotros sumamos 50 números más ya que eh, aumentamos a dos los premios. Y llevamos casi el 60% aproximadamente del total de, de, de los números vendidos, así que aún nos falta. Tenemos tiempo todavía, así que a sumarse todas las personas que nos quieran colaborar. Efectivamente, ahí teníamos nuestros auspiciadores, agradecemos a todos ellos que hacen posible que este programa siga creciendo, también el apoyo que le han brindado paulatinamente ...al fútbol femenino y retomando la entrevista que estábamos realizándole a Geraldine Jerry Salazar... ...jugadora de deportes Iquique y también seleccionada nacional de fútbol playa... ...tenemos acá otro posteo de Francisco Galleguillos y aquí lo quiero conversar con la Jerry. ...Marcia Roldán, la mejor portera del norte también está en esta selección que jugó ese campeonato... ...una de las buenas porteras sobrevalorada a nivel fútbol 11. El 2018 fue semifinalista con Code y Quique, una crack. ¿Qué te parece? La Marcia nos atajó el penal contra la Chile. Bro. Ella misma, pues. La, la misma. Estaba, digamos, la, la, misma. O sea, la misma. una crack. Sí, no, juega mucho la Marcia, juega mucho. Un abrazo para ella. Oye, y ya retomando la conversación que estábamos teniendo previo a la pausa, tú señalabas que... Eran los primeros pasos de la selección de fútbol playa Y obviamente hay mucho camino por recorrer Algo que me, me ha llamado la atención En las selecciones de fútbol playa Que todavía hay futbolistas Ya sea masculino o femenino Que juegan ya pasando los 40 años ¿A qué se deberá eso? ¿Será el factor cancha? ¿Será el tema de la presión o la exigencia? El desmedro del fútbol profesional Que ahí hay un rango de edad mucho más bajo Para llevar a cabo la, la actividad profesional yo creo que va justo ahí en la palabra profesional, eh, el deporte del fútbol playa todavía no es un deporte profesional, ya todavía no es un deporte que, que esté al, al mismo nivel del fútbol once, entonces es como un como un paso, como un cambio finalmente. Eh, en lo físico si bien es muy exigente, entonces en la edad igual, si uno no está bien preparado, eh, pasa la cuenta, nosotros en el equipo tenemos chicos que, que ya llevan años, eh, que son los más longevos y que, que es exactamente por eso es la experiencia, el trato con el balón, es los años de arena, los años de fútbol, playa. Creo que es eso. Eh, no es lo mismo un chico que recién viene empezando y que lo está conociendo, aunque sea muy buen jugador de fútbol, a alguien que tiene todas las mañas Y que te conoce la cancha, conoce el espacio Y tiene la técnica para poder Ponerte a pie pelado el balón Con un guante En el pie Oye, y cambiando Radicalmente de tema, ya pasamos Tu carrera de quique, la selección Fútbol Playa, pero ahora Dentro del área kinésica ¿Qué es lo que te gustaría hacer Como kinesióloga para con el fútbol femenino? <susurra> qué buena pregunta ni yo sé <risas> en qué manera digo que ni yo sé eh, pucha me gusta tanto que, que claramente me gustaría estar ligada siempre al, al deporte, al fútbol femenino pero eh, la verdad no, no, me, no me planeo tanto como el que, el que vendrá te, te soy súper sincera eh, te podría decir, no, quiero ser la mejor kinesióloga de deporte de Kik, de la selección chilena. La verdad, la, la vida como que me ha ido abriendo puertas de manera súper precisa. Y el estar acá, como en donde estoy ahora, eh, ha sido como un regalo a, a todo el camino que he recorrido, tanto como deportista como profesional que si bien no, no llevo tanto tiempo como kinesióloga, este es mi segundo año como titulada, eh, sí hay todo un proceso de formación y que uno dice, ya, lo voy a hacer bien. ser una buena estudiante, pucha, fui el alumno sello de la universidad. Entonces, como que todo eso, ser una, una, una, una cabra nerda, y bien, bien estudiosa, eh, que me haya ido bien en mi tesis, eh, en mi práctica, al final hizo que ahora... No me falte, no me falte Peguita, gracias a Dios, y, y lo que venga lo agradezco, ¿sabéis? No sé, eh, no, no tengo una gran ambición, eh, me gustaría mucho dedicarme a lo deportivo, eso requiere, requiere especialización, requiere estudio, yo trabajo con mucha ética, no me gusta llegar por hacer, eh, estudio mucho, entonces eh, creo que me falta me falta camino todavía, como decía, llevo dos años como kinesióloga, así que yo creo que un, un diplomado, un magíster en entrenamiento deportivo, y ahí ver qué es lo que depara la vida, y dónde. Claro, como bien nos decías, te, te gustaba mucho, o no, no eres de, de las personas que se queda tanto en un lugar, eres bastante nómada en ese sentido. Exacto, solo me preocupo de... Hacerme de las herramientas necesarias para poder desenvolverme de la mejor manera donde, donde se necesite, se requiera. Perfecto. Y con respecto al fútbol, que me imagino que tú también lo debes analizar en relación al fútbol femenino. ¿Qué te gustaría...? Bueno, ya nos diste un paréntesis de la realidad que está viviendo el cuadro de Deportes Iquique debido al coronavirus, pero ¿qué te gustaría ya...? saliendo de todo esto para con el equipo para con la ciudad y a nivel nacional con el fútbol femenino ¿qué es lo que tú anhelas en ese caso? Pucha con Deporte de Iquique eh, seguir seguir a full con ella eh, ojalá que, que el campeonato se pueda desarrollar si es que no que el año que viene eh, pucha siga de la misma manera que, que iba este año la verdad este año íbamos como tirando full para arriba, como fútbol femenino en sí, no lo digo como Deporte que nada más. Siento que este año era como un año de transición, donde eh, juntaron ya todas las zonas, donde hubo ascenso de más equipos aún, donde se integraba Puerto Montt, donde eh, también se integraba La Serena, entonces como que íbamos subiendo pasos, pasos, pasos, espero que no bajemos, que no, que no detengamos ese ascenso, como tú decías, meteórico que está teniendo el fútbol femenino. Eh, y en el fútbol playa, pucha el fútbol playa es como una, como una ilusión, una ilusión súper grande, como volver a ser niña y, y querer ser futbolista, ya lo veo de esa manera, creo que, que si bien tal vez voy llegando como a un, a un, no a un tope, pero a una edad ya donde el fútbol femenino a lo mejor ya no voy a seguir creciendo en el fútbol 11, siento que con el fútbol con el fútbol playa todo lo contrario, como que no hay un techo cercano por lo pronto, siento que tengo mucho mucho que aprender, y, y como equipo tenemos mucho que crecer, así que espero que hayan más campeonatos, se venía un campeonato en abril que no se pudo dar, espero que sigamos entrenando, que no se nos vayan estos profes que son, como les digo, unas fieras que puedan seguir eh, enseñándonos y seguir saliendo conocer otras realidades del fútbol playa, chicas brasileñas que son unas crack, unas paraguayas que también crack las chicas y, y llegar lo más lejos posible ojalá pueda haber un mundial de fútbol playa donde podamos estar lo más alto posible ¿Carlita? genial, genial, me parece Espectacular, ojalá se pueda dar, que la idea es que, que sigamos fomentando cada, cada área del, del fútbol. Yo quería hacerle una, una consulta que, que ahora eh, pensaba, si tú, Yeri, ¿quién ha sido, o quién sido tu, tu mayor referente en el ámbito eh, deportivo? Ya sea en el ámbito tenístico, que tú también tuviste harto tiempo siendo tenista, como eh, en tu ámbito futbolístico. Oh, qué buena pregunta. Cuando pequeña, bueno, yo miraba a Martina Hingis, jugadora de tenis así, que era como mi ídola, el chino Río en su tiempo, pero más bien me, me, me asemejaba mucho a Masú, muy aguerrido, muy que, que no un una guay imposible ¿no? Masú así <risa> <risa> en el fútbol, pucha nunca fui como muy fanática de alguno en especial Sí debo decir que en el fútbol femenino, por ejemplo, me encanta cómo juega la pancha Bardone. Encuentro que es una mina seca, que se come el medio campo, jugamos en, una, en, una, en la misma en la misma zona. La chica es maravillosa, o sea, corre, sube, baja, llega al arco, vuelve a defender, y creo que está bien ahí en la selección. Y... No, yo creo que por ahí va la cosa, fútbol masculino... No, me gustaba el fútbol femenino, la verdad. <risa> sí. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Oye, y a modo de dato anecdótico, previo coronavirus, primera fecha, ustedes empataron con Wonders. Jugaron de visita. ¿Cómo fue ese partido? Para que ya vayamos empapándonos. De, de fútbol Porque obviamente pasaron cosas muy interesantes En la primera fecha y poco se ha hablado al respecto Hubo resultados muy interesantes Y ahí ustedes tuvieron un valioso Empate frente al cuadro Caturro Sí, las chicas de Wander eh, Siempre son bien, bien un, un cuadro bien difícil Sobre todo allá eh, la, la última vez que jugamos Fue efectivamente En Valparaíso Donde se obtuvo el puntito A último minuto y, y esta vez, pucha, veníamos de un cambio de, de entrenadora, la Ale se quedó con la sub-17, llegó un nuevo entrenador, tuvimos que adaptarnos súper rápido al cambio, eh, pero en verdad lo hicimos súper bien, se, el equipo anduvo súper bien, llegaron chicas nuevas. Eh, que se adaptaron súper bien, chicas de Arica, así que llegamos como con otro con otra mentalidad y con ganas de ganar, de ganar, de ganar, de jugar después de haber estado tanto tiempo fuera. Partimos jugando un kilo, siento que partimos jugando bien, manejando el partido y en, de un momento a otro, una buena jugada, las chicas nos convierten, habíamos tenido como dos, tres palos, la pelota no entraba, desesperada por estar jugando como los partidos de Chile, así que jugando como nunca jugando como jugando nunca y perdiendo como siempre. Puta, qué, ¡Qué lata! Y hasta que al último salió el gol, empatamos a uno, fue un, un punto súper valioso para nosotras, volvimos con, pucha, súper contentas, el, el, el campeonato pasado habíamos partido súper bien y al último nos había costado un montón ganar un partido, hacer un gol, sacar puntos así que partir con un punto de visita había sido súper valioso para nosotras estábamos súper ilusionadas con el entrenamiento eh, por fin la última semana ya nos habían estado pasando cabancha el estadio, con pastitos sintéticos que diga con pasto natural entonces fue como justo cuando íbamos tirando para arriba ¡pum! vino todo esto del COVID claro que Pero, sí claro que sí Oye, lo otro que te quería consultar, bueno, aún tienes 29 años, tienes una carrera por seguir, si se diese la chance de, de emigrar al extranjero, ya sea al fútbol 11 o al fútbol playa, ¿cuál preferirías y por qué? Eh, pucha, yo creo que ya estoy en una edad como de transición, lo he conversado harto, yo... Pensaba harto si seguir en, en, en Iquique, lo conversé con, con la entrenadora, con, con la entrenadora, con la ALE, con mis compañeras. Todavía siento que me queda en el fútbol 11, pero yo creo que me decidiría por el fútbol playa, finalmente. que ¿Te ha llenado más que el fútbol de carácter profesional? Eh, es distinto, es, es distinto, <risa> es, es un deporte súper distinto. Eh, el fútbol 11 me ha dado muchas cosas me ha dado mucha alegría pero no sabes, es que mira, mira me pillaste no, no, te, no te podría dar una, una, una, una, una, una, una, una así concisa pero ¿sientes que tienen, tienes, tienes tienen más ¿sientes que tienes más donde desarrollarte? seguramente ahí porque claro tú nos comentabas que el, que el fútbol, playa, no, no había una formación, entonces es totalmente diferente al fútbol. ¿Sientes que tienes mucho más que aprender? Sí, puede ser por ahí, Carlita. Yo creo que puede tener que ver con eso y también que me siento muy cómoda en el equipo en el que estoy, con la, en la selección. O sea, con las chicas eh, somos una familia. Eh, pucha, da gusto llegar los profes. Y, y también tiene un, un aspecto que es la arena, que es la playa, que es ver el atardecer, entrenamos. O sea, chiquillos, imagínense que entrenamos eh, a las 7 de la tarde, a las 8 de la tarde. Llegamos, llegamos antes, eh, te sacáis los, los calcetines, sentís la arena en los pies, te tomáis un mate, veis cómo entrenan los niños. Después entrenáis tú, te vayas en bicicleta para tu casa con arena, es como... como Esto es vida, vos? no sé... Eh, eh, tiene ese aspecto extra también que, que a mí me llena mucho. La playa eh, significa demasiado para mí, entonces hacer lo que más amo, en donde más amo, es como un regalo de Dios. <risa> qué, qué tremendo, qué tremendo, qué tremenda historia, Carlita, que nos trajiste el día de hoy y te lo debo agradecer a nombre del programa y también de tu zona X. Y me estimaba, Yeri, ya que nos quedan poquitos minutos para terminar el programa. ¿Algún mensaje que tú quieras entregar a la gente que es hincha de Deportes y Quique, a la gente que es hincha de fútbol femenino como tal, o algún mensaje que tú quieras em eh, emitir para, para saber cuál es la realidad que ustedes están viviendo en pos del fútbol femenino nacional? Ucha, claro que sí, que, que confíen que confíen en nosotras, que también jugamos, que nos tengan fe, que vayan a apoyarnos, que también les vamos a dar alegría. A, lo, a, a la gente de Iquique eh, vayan a tocar las trompetas y a cantar el himno, que eso a, lo único que hace es que, que queramos correr más y queramos hacer más goles y que aunque el, el, el marcador sea favorable o desfavorable lo vamos a dejar todo en la cancha. Y, pucha, chiquillos, eh, un mensaje para ustedes. Como les decía en un comienzo, agradecerles por la oportunidad. Y quería mandar un saludito, no sé si se puede. Por supuesto, Pero, por supuesto, no hay problema. Un, un saludo gigante a mi familia en Santiago, que me imagino que, que deben haber sintonizado el programa. Los amo mucho, cuídense mucho. Eh, y, y el corazón, cuando, cuando hay muchos kilómetros de distancia, el corazón lo que mantiene el vínculo unido, así que los amo mucho, un saludo a mi familia acá, a mi pareja, a su hijita que, que me adora, que me dice que soy la mejor deportista del mundo, es una amor. así que, a la TikTok es más famosa, un abrazo gigante para ella, yo digo que si no le mandaba un saludo, me iba No hay problema, no hay problema. Así que nada, pues chiquillos, agradecerles de verdad, un placer haber compartido con ustedes, Carlita, pucha, mucha felicidad de, de compartir esta horita horita y media contigo eh, de verdad que no sé, recordamos, recordé muchas cosas, te tengo mucho cariño y muchas gracias de nuevo por, por esta oportunidad Carlita, que estés súper súper bien, un abrazo gigante y que le siga yendo pero increíble con la calera, veo que están tirando full para arriba, así que con todo nomás, con todo el power que vamos a tirar para adelante y el fútbol femenino que siga para arriba nomás Claro que sí, Carlita, ¿alguna Gracias, Jerry? pregunta Sí, que la misma hacer? sensación. Sí, ¿no? La misma sensación que, bueno, eh, hace tanto tiempo que no conversábamos, pero gente importante o gente especial nunca se olvida y, y, y por eso está acá. Así que agradecer que haya aceptado la invitación y en algún momento, cuando pase esto, quiero ir a conocer ahí la playita donde entrena, ¿ah? ¿eh? Así claro que, que te así. dejo abierta esa invitación. Venga, a ser chilena. En la playa Eso, ya vamos, vamos a hacer ese desafío ¿Tiempo? Cuídate mucho Igual, un abrazo, muchas gracias Bueno, y teníamos en estos momentos A Geraldine Yeri Salazar Futbolista del cuadro de Deportes Iquique Femenino Seleccionada Femenina Fútbol Playa Así que le brindamos Un aplauso, por supuesto, por la tremenda Pero tremenda gracias. participación que tuviste El día de hoy Y bueno eh, post programa obviamente vamos a conversar Al respecto del regalito que te queríamos hacer Con nuestro preciador <risa> Obviamente yes. desearte todo el éxito del mundo En tu carrera, ya sea como kinesióloga Con el cuadro de Deportes Iquique También con el fútbol Playa Y por supuesto también Que a nivel personal te, te, Que estés bien con tu familia Con tu gente y que no tengas ningún problema Debido a esta enfermedad ¿Algún último mensaje que tú quieras Brindarnos Jerry? quédense en la casa bien, bien, bien más claro que el agua no así que eso queríamos, eso queríamos señalar, mi estimada y gran amiga Carlita Ravera un placer como siempre, nos encontramos mañana y Jerry y nuestros auditores les informamos que mañana tenemos de invitado a un locutor de una radio partidista del cuadro de Corinthians el ¿Quién nos va a contar la realidad del actual campeón de la Copa Libertadores brasileña? ¿Y qué está pasando también con el fútbol femenino brasileño? Así que mañana tenemos varias bombas que contar al respecto Exactamente, tenemos ahí harta información, harto que comentar eh, Con la situación que, está, que están viviendo las chicas específicamente en Corinthians Y también la realidad que ha estado sucediendo en Brasil Así que todos invitados para que mañana nos sintonicen Así es, agradecer por supuesto a nuestros auspiciadores, a New Leprin, estilista turco, indumentarias deportivas Korur, Corur, Aqua Antu, Bazar Cafetero, Planeta 7 y Food Shop para hacer posible este programa. Agradecer a Yeri por haber estado con nosotros, a DJ Fakir por la tremenda puesta en escena que nos brindó nuevamente, a nuestros auditores que nos siguieron por nuestras redes sociales en Tu Zona X, en Ataque Directo y... Eh, a nombre del programa, por supuesto, excusarnos con la Chelita. La Chelita quería estar con nosotros el día de hoy, pero en su sector tuvo problemas delicados con lo que es el Internet. Ustedes comprenderán por la situación que estamos viviendo. Pero ya mañana va a estar sí o sí con nosotros. La próxima semana ya vamos a estar notificando a los invitados porque ya la parrilla para junio se viene con Turi Vamos a estar informando de hartas cosas interesantes que se vienen para el fútbol femenino. Y lo último que quería señalar es lo siguiente, eh, cualquier jugadora, ya sea de carácter profesional, amateur, fútbol, playa, que quiera salir en nuestro programa, nos puede escribir al mail ataque ataquedirecto gmail.com y las puertas están totalmente abiertas para que nosotros la podamos entrevistar y cueste su respectiva realidad. Por mi parte me despido, nos encontramos mañana a las 22 horas por la señal de tu zona X, un gran abrazo y recuerden que sea gol, nos vemos, chau chau.